Cheerful, Cheerful, Estoy Cheerful, Cheerful, Estoy Bor, Bor, Estoy Cheerful, Bor, Estoy Cheerful Extraño este tu aroma en la cama, dice que dejas cuando entras y sales, donde quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir. Me encuentro lengua de que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vi el soltero Yo lo que quiero es que quiera lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero Bebé, si todavía me amas como antes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 no sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciendo que era leal Siento un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No quiero que te vayas Vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes bebé Perdona bebé Oh bebé Ey bebé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 Sintiendo, vuelvo a enamorarme, bebé. Baby, extraño tus besos, extraño tu cuerpo. No sé por qué tú me dejaste. Si tú de mí te enamoraste cuando me viste por primera vez. Baby, recuerda que era la única persona que yo amo. Era la única persona que tengo en mi cabeza. No sé, baby, dónde tú estás. Pero quisiera volverte a encontrar y enamorarte. Como si fuera la primera vez de verte Mi baby, ¿dónde estás? No sé por qué Hey bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé por qué en amor soy un farsante Yo si no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas como antes ya nada me parece interesante Yo sé por qué en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Estoy bor, bor, estoy chirful, chirful, bor, bor, chirful, chirful